La mayoría de la gente piensa que eh, el patronaje es un proceso muy complicado, tedioso y, y no deja de haber cierta verdad en eso, porque eh, bueno, hay una parte que es muy técnica en el patronaje, pero sí que es cierto que hay otra parte que es muy creativa y divertida y que es la razón por la que muchas de nosotras que nos gusta coser queremos aprenderla. Y es toda esta parte de diseñar o de plasmar en el papel aquello que tenemos en nuestra cabeza, y de lograr crear la prenda que nosotras queremos. Soy Paula de, de Tela y mi misión es ayudar a las mujeres a dejar recuerdos imborrables en la memoria de sus peques a través de la costura. Y hoy quiero hablarte de lo que debes evitar para lograr crear prendas infantiles desde cero sin frustrarte en el camino, porque esto, aunque quizá ahora te parezca que no es posible, es posible. Yo misma lo he vivido y muchas de mis alumnas también lo han vivido. Y no te hablo solamente del patronaje infantil, esto también aplica al patronaje en general, ¿vale? O sea, al patronaje de mujer. Eh, hay una manera en que puedas evitar toda la parte más engorrosa o más técnica y puedas directamente saltar a la parte más creativa o al menos de una manera muy rápida y sencilla. Durante el reto eh, que hice hace poco con mi comunidad, en el que hacíamos una prenda infantil desde cero, recuerdo que hubo una persona en concreto, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que me comentó que eh, el patronaje le parecía algo muy lioso porque su madre era patronista y durante toda su vida había visto a su madre en casa haciendo los patrones y aquello le parecía un lío eh, impresionante. Y la verdad es que, bueno, no me extraña, porque cuando tú ves a una persona toda llena de, bueno, pues las reglas, las herramientas que necesita y, y trazando esas líneas que no sabes muy bien de dónde vienen, pues la verdad es que puede, puede parecer que es algo muy complicado. Y ya te digo que hay cierta, cierta verdad en eso. Y esta persona se dio cuenta a través del reto que existía un método en el que podía saltarte esa parte más engorrosa y entonces, eh, bueno, pues ir de manera rápida a la parte más creativa y divertida, como, he, como te he comentado antes, eh, porque la realidad es que eh, nosotras no queremos convertirnos en patronistas. Una patronista es esa persona que se ha formado normalmente en largas formaciones para ser justamente patronista, es decir, para poder realizar patrones y normalmente trabaja en empresas, en la industria textil y o en la industria de la moda, no, no textil, sino en la industria de la moda. Y se dedica única y exclusivamente a realizar patrones. En estas empresas lo normal es que las eh, tareas estén eh, pues, muy marcadas. ¿no? Están los patronistas, que son los que realizan los patrones, y después hay personas que cortan la tela y personas que confeccionan la prenda. Y esto está muy separado. Entonces, estas personas, los patronistas, se forman para ser capaz de solamente dedicarse a esto, a ser patronistas y hacer patrones. Pero nosotras, yo cuando, eh, bueno, pues cuando fui madre y empecé a querer crear prendas para mis hijos, yo no quería ser patronista. En realidad lo que yo quería era poder crear ropa de mis peques a mi gusto. Eh, tampoco queremos convertirnos en modistas, porque una modista es eh, aquella persona que realiza prendas tomando todas las medidas corporales de una persona en concreto y realizando esa prenda con las medidas eh, de esa persona. De manera que hace un primer patrón base, normalmente, y después eh, transforma ese patrón base en la prenda que en la prenda diseñada por la, patrón, eh, por la modista o bueno por otra persona. Y después va ajustando hasta que la prenda le queda perfectamente a la medida de esa persona en concreto. Entonces no queremos tampoco ser modistas porque eh, al final cuando queremos coser para nuestros hijos no tiene mucho sentido crear un patrón... Eh, a, a su medida eh, que nos obliga a tomar un montón de medidas en un niño que no para quieto, que se mueve constantemente y por tanto es complicado tomarle esas medidas y, y además eh, ese patrón base se quedaría pequeño enseguida porque eh, los niños crecen rápido y entonces cada vez que quisiéramos crear una nueva prenda tendríamos que crear un nuevo patrón base. Esto podría tener algo de sentido. En el caso de querer hacer prendas eh, de adulto, ¿no? de mujer, por ejemplo, en el que podemos hacernos un patrón base para nosotras mismas y generalmente pues, no solemos cambiar mucho estas medidas, a no ser que bueno, pues, que engordes o adelgaces con facilidad, entonces sí que podrías tener que hacer ajustes. Pero bueno, al menos tiene algo de sentido tener un patrón base que puedas reutilizar cada vez que te quieres crear una prenda. Pero en los niños esto no tiene ningún sentido y es un trabajo Bastante tedioso el tomar todas las medidas y hacer un patrón base que realmente no es necesario. Es el que hacen las modistas y nosotras no queremos ser modistas ni tampoco queremos ser patronistas. En realidad, ¿qué es lo que nosotras queremos? Lo que queremos es crear prendas para nuestros hijos o nietos eh, a nuestro gusto, disfrutando en el camino, conectando con ellos, a lo mejor haciendo que ellos elijan la tela o enseñándoles diferentes diseños y que ellos... Eh, elijan lo que más les gusta, ¿verdad? O sea, es una manera como de, de conectar con ellos y es algo que van a recordar después durante toda su vida. Eh, también lo que queremos es crear prendas cómodas para los niños, ¿no? Que no tengan eh, partes que, que les aprieten o que tengan gomas que sean eh, prendas fáciles de, de, de poner y quitar y que para ellos resulten cómodas. Y sobre todo, no queremos que les queden pequeñas enseguida, porque un niño fácilmente puede hacer una prenda que le quede muy justita, o sea, que le quede perfecta en ese momento, pero a los dos meses ya no le va a servir y eso no es lo que queremos. Queremos también que sean prendas que dentro de que les quedan bien y que están ajustadas a sus medidas, les sirvan el mayor tiempo posible. Eh, y luego también, por supuesto, queremos poder hacer este proceso de una manera lo más sencilla y rápida posible. Eh, entonces, la clave principal para crear prendas infantiles desde cero sin pasar por esta parte más tediosa que en mi experiencia es donde la mayoría de las, gente, de las personas se atascan o se quedan o abandonan porque piensan que esto no es para ellas, que no tienen el nivel suficiente, es eh, en primer lugar no tener que tomar un montón de medidas a un niño que no para quieto y que es muy probable que si le tomas ahora la medida y se lo tomas dentro de cinco minutos la misma ya no sea la misma, o sea, no te salga lo mismo, entonces muchas veces te vuelves un poco loca. Entonces, no tener que tomar toda esta cantidad de medidas, sino tomar solamente unas pocas necesarias. No tener que crear un patrón base cada vez que quieres crear una prenda. Eh, porque estas, est, realmente esta es el, la parte más, más compleja, o sea, tener todas las medidas bien tomadas y crear un patrón base a medida con estas, eh, eh, con estas medidas... Realmente es la parte que puede resultar más eh, complicada y más aburrida dentro del patronaje. Entonces la clave es pasar directamente a poder eh, transformar, que es la parte divertida, donde sacamos nuestra creatividad, donde tratamos de llegar a la prenda que tenemos en nuestra cabeza o que nos hemos diseñado a través de un, de un dibujito de un boceto, eh, poder llegar lo más rápidamente posible a esta parte, que es la parte, como te digo, divertida y donde podemos experimentar, modificar hasta llegar a la prenda que queremos. La clave es esta, eh, evitar esta parte de tomar medidas y de crear un patrón base a medida y pasar directamente o lo más rápido posible a la, a la transformación de la prenda, que es la parte que de verdad, eh, que de verdad disfrutamos. Desde que yo descubrí estas claves, eh, pues realmente mmm, soy capaz de realizar prendas infantiles desde cero de una manera mucho más ágil. Antes me daba mucha pereza porque bueno, porque solamente de pensar en tener que tomar otra vez todas las medidas, tener que volver a crear un patrón base y después transformarlo, ya me echaba mucho para atrás. Entonces... Eh, Pensé que tenía que encontrar una manera de evitar esto, eh, pero durante mucho tiempo seguía haciéndolo de esta manera. Incluso a mis primeras alumnas, de lo que mi madre nos cosía, les enseñaba a hacer el patrón base de cada una de las prendas y después lo transformábamos en otra prenda. Y lo que me daba cuenta es de que a ellas les pasaba lo mismo que a mí, que en esta primera parte muchas se quedaban en el camino o les resultaba complicado, o tedioso, o no tenían al niño, o bueno, que se les hacía compleja esta parte, y entonces muchas veces les costaba llegar a la segunda parte, que era la de la transformación, que es donde realmente está la chicha del patronaje. Y, y aunque disfrutaban mucho, aunque aprendían mucho, pues realmente les pasaba lo mismo que a mí, que, que encontraban después difícil o largo el crear cada prenda, porque tenían que crear un patrón base cada vez. Así que eh, cuando yo pensé que el método ideal era empezar a partir de un patrón base ya hecho y después ya simplemente empezar a transformar, y empecé también, les di a ellas esa herramienta de tener sus propios patrones ya hechos y, y simplemente pasar de manera rápida a transformar la prenda, es cuando de verdad he empezado a ver resultados y cuando de verdad he visto que me sirve mucho tanto a mí como a ellas y que este método funciona de verdad para bueno, para las personas que lo que queremos es, pues eso, disfrutar, conectar con nuestros peques, crearles ropa, que ellos, eh, que ellos participen en el, en el proceso y, y bueno que se lleven este recuerdo eh, con ellos para siempre. Porque así es, como nosotras nos acordamos de nuestras madres o de nuestras abuelas que nos hacían la ropa y tenemos esa añoranza que es lo mismo que ellos se van a llevar. Y, y es muy enriquecedor y muy satisfactorio eh, pues esto, ¿no? Eh, hacerles ropa nos hace sentir, la verdad, es que muy bien. Y esto es lo que queremos, esta es la finalidad. Eh, entonces, probablemente estés pensando, después de todo esto que te he explicado, estarás pensando que, que tú no tienes ningún patrón base por el que empezar. Vale. Si no estuviste en mi reto, en mi reto yo eh, regalo un patrón base en todas las medidas eh, para poder empezar a hacerlo así, de esta manera, directamente, con con este método, directamente a transformar, con unos pasos previos, pero muy facilitos. Entonces, si tú no tienes un patrón base, probablemente lo puedas conseguir en algún sitio, hay lugares donde se venden patrones base, pero eh, también puedes empezar con los patrones comerciales. Los patrones comerciales al final son patrones que están ya hechos en base a unas medidas estándar, que es la tabla con la que viene acompañado el patrón, y, y ya están hechos en, en varias tallas diferentes entonces eh, esto es lo mismo que cuando tienes ya un patrón base hecho lo que pasa es que ese patrón ya está transformado entonces puedes empezar por ahí puedes empezar utilizando patrones eh, comerciales y a partir de ahí ajustarlos a las medidas de tu peque y transformarlos con pequeñas transformaciones en otra prenda que tú tengas en mente o sea que patrones comerciales hay un montón tanto en las revistas como hay patrones en pdf eh, eso sí, te recomiendo que inviertas en patrones que sean buenos, porque hay algunos en internet que luego pues, no están bien hechos, entonces nunca sabes realmente si es que el patrón no está bien o si es que tú no hay algo que no entiendes. Entonces siempre recomiendo invertir en patrones que sean buenos. Eh, por otra parte, puedes pensar que los patrones comerciales, eh, tú ya has hecho muchos patrones comerciales, seguro, o no, o has hecho poquitos que las medidas no encajan cuando tú haces un patrón comercial, con las medidas de tu peque. Y esto es totalmente normal, porque tanto en los patrones comerciales como en un patrón base hecho, eh, o sea, prehecho, quiero decir, con una tabla de medidas estándar, lo primero que hay que hacer siempre es ajustar el patrón que, cuyas medidas se acercan más a las, a las medidas del niño o de la niña, ajustar eh, ajustarlo a las medidas concretas del niño o de la niña. Entonces aquí es donde hay que tomar unas pocas medidas, solo las imprescindibles para esa prenda en concreto, comprobar en el patrón y hacer unos pequeños ajustes para ajustarlo a las medidas del niño o de la niña. Esto es así siempre en todos los patrones comerciales y este es el motivo por el que muchas personas piensan que los patrones comerciales no están bien hechos y no es que estén mal hechos, es que, eh, es que las, eh, ese patrón está hecho con una tabla de medidas que acompaña al patrón y que probablemente no se ajusta a las medidas de tu hijo o de tu hija, porque ningún niño tiene medidas estándar, todos tenemos unas medidas diferentes. Entonces siempre hay que hacer unos primeros ajustes y después ya puedes empezar a transformar la prenda. Eh, quiero aconsejarte eh, que evites eh, algunos errores que siempre me encuentro que, que, bueno, que la gente suele cometer. El primero de ellos es eh, si vas a hacer esto, si vas a empezar a transformar eh, a partir de patrones comerciales ya hechos, te aconsejo que empieces con patrones eh, muy sencillitos, patrones que tengan pocas piezas, cuantas menos piezas mejor. Porque te va a resultar mucho más sencillo, cuantas más piezas tenga el patrón vas a tener que ajustar más piezas, vas a tener que entender muy bien lo que estás haciendo y te va a resultar más difícil. Entonces si nunca lo has hecho mejor, cuantas más, menos piezas tenga mejor, si solamente hay un delante y un detrás mejor que mejor y con eso empieza a hacer tus, a ajustar las medidas y a hacer tus transformaciones. Después, es muy importante, el segundo error es no tener en cuenta la tabla de medidas estándar que acompaña a un patrón, ya sea un patrón comercial, un patrón base, da lo mismo. Siempre van acompañados, o sea, si son industriales, es decir, si ya están prehechos con unas medidas estándar, van, van acompañados siempre de su correspondiente tabla de medidas. Y es súper importante esta tabla, porque esa tabla es lo que te dice cómo y con qué medidas está hecha cada una de las tallas del patrón. Y esto es fundamental para poder decidir primero qué talla escoger, a partir de cuál vas a empezar a, a, a ajustar, y en segundo lugar, eh, para saber cuánto tienes que ajustar en, en, en las zonas del patrón. Si simplemente escoges la talla en función de, eh, pues de la edad o de la altura, es casi seguro que tu patrón no se va a ajustar, porque... Eh, si alguna vez te has fijado en las diferentes revistas de patrones o en los diferentes patrones, las tablas de medidas son diferentes. Y esto es así porque eh, no hay una que sea mejor que otra mmm, o que sea más correcta que otra. Es que eh, la tabla simplemente es una indicación de cómo está hecho el patrón, ¿vale? O sea, de con qué medidas se ha partido para realizar el patrón. Y te sirve justamente a ti para, eh, pues para esto, para para poder hacer el patrón y que quede bien ajustado a las medidas de tu peque. Justamente para esto es la tabla. Entonces, es muy importante utilizarla y tenerla siempre en cuenta. Otro error que hay que evitar es... Eh, bueno, el tercero, ya te lo he dicho también, es eh, quedarte con una talla y ya está. Siempre hay que ajustar el patrón, ¿vale? En función de esta tabla de medidas estándar. Siempre. Es posible que de la casualidad de que ese patrón, eh, una talla en concreto, encaje con las medidas de tu peque. Es posible. Pero no suele ser lo habitual. Y el cuarto error que debes evitar es eh, no hacer una prueba. Sobre todo cuando, a ver, eh, si, si tú estás ajustando las, el patrón a las medidas de tu peque y nunca antes lo has hecho, está bien hacer una glasilla, que es hacer una prueba con, con tela de prueba, con muselina o glasilla, se llama ese tipo de tela, para ver si realmente las modificaciones que, han hecho, que has hecho son correctas. Pero además, eh, si tú eh, transformas ese patrón de alguna manera, es muy importante que hagas una prueba de esas modificaciones que has hecho para ver cómo quedan. No solamente porque quizá las cantidades que tú estás poniendo son demasiadas o es, o, es, o es escaso, no solamente por ver si lo has hecho bien o mal, sino también por ver si el resultado, de lo que tú tenías en tu cabeza, se corresponde con el resultado. Es posible que el resultado no te convenza y que quieras hacer alguna modificación. Entonces, esta prueba te sirve, primero, para ver si el patrón está bien ajustado a las medidas de tu peque, y segundo, para ver si las transformaciones que has hecho son las que tú querías, o sea, el resultado es el que tú querías, o si tienes que hacer algún cambio. Esto es así siempre, o sea, incluso en la industria, cuando un diseñador hace un diseño de, un, de, un, bueno, de una prenda, y alguien realiza un patrón, siempre se hace un primer prototipo para ver cómo ese patrón, bueno, cómo, si esa prenda es lo que queríamos, o nos gusta más, nos gusta menos, cómo queda, y siempre hay que hacer ciertos cambios. Bueno, pues porque esto nos ajusta bien, porque esto no me gusta del todo, porque esto es mejor un poquito más largo, más corto... Entonces esto es así siempre. Si los diseñadores y la gente que se dedica a esto siempre tiene que hacer estos prototipos o estas pruebas, pues eh, nosotras, que tenemos eh, menos, eh, menos práctica a la hora de hacerlo, pues con mucha más razón habrá que hacerlo. Entonces una prueba muy común es hacer modificaciones y después cortar el patrón en una tela buena y ver que el resultado no es lo que esperabas y entonces ahí viene la frustración, el, eh, pues esto no lo vuelvo a hacer. Eh, no, simplemente es que, es que es muy difícil de visualizar los cambios que tú estás haciendo en un papel hasta que tú tienes mucha experiencia, es muy difícil visualizar exactamente cómo quedan en una prenda. Entonces es normal que tengas que hacer una prueba en tela de, de glasilla. Pero esto es parte del proceso y es parte de lo divertido y, y hay que tener en cuenta que es, eh, que es una parte del proceso. que Es posible que a veces te dé como pereza, no, no, no te guste, pero hay que pensar que, que es como cuando tú estás cocinando y vas probando lo que estás haciendo. De otra manera es bastante posible que el resultado no sea el esperado. Pues Esto es lo mismo, es, es parte del proceso y hay que hacerlo. Y bueno, para resumir, eh, para hacer prendas desde cero sin frustrarte de una manera sencilla y práctica y disfrutando en el camino, estos son los pasos que tienes que dar. Primero, eh, tener un conjunto de patrones ya hechos, pueden ser patrones base en diferentes tallas, pero también puedes partir de patrones de un patrón comercial, ¿vale? ya hecho, es, es, es igualmente válido pero te costará mucho menos si ya partes de un patrón ya hecho. Después, tomar unas pocas medidas al niño o a la niña para el que lo estás haciendo, o también hablamos de patrones de mujer o de patrones de adulto, tomar unas pocas medidas, las que sean eh, necesarias para esa prenda en concreto, y en general podemos hablar de que para partes de arriba, la medida que tendremos que... Eh, para, para seleccionar la talla, eh, hablamos de que en general para partes de arriba tendremos que tener en cuenta principalmente el contorno de pecho y para partes de abajo el contorno de cadera. Entonces, eh, a ver, mm, voy, voy a volver a empezar para no liarnos. Primero, tener un conjunto de patrones base ya hechos. Segundo, tomar unas pocas medidas, no hace falta todas en función del, de la prenda que estemos haciendo. En tercer lugar, escoger la talla eh, que más se aproxima a las medidas de tu peque, y entonces aquí es donde entra lo que te acabo de decir. Para partes de arriba generalmente se escoge en función del contorno de pecho y para partes de abajo normalmente por el contorno de cadera. Pero puede haber, o sea, depende de la prenda y también depende del, del cuerpo de cada persona, esto puede ser eh, diferente, pero en general es así. En cuarto lugar, ajustaríamos el patrón con esas medidas que hemos tomado si fuera necesario y ajustar un patrón es algo muy sencillito de hacer. Mucho más sencillo que crear un patrón base desde cero. En quinto lugar, cuando ya tenemos el patrón ajustado, transformaríamos, ahí es donde entra la parte ya más creativa y divertida, empezaríamos a transformar el patrón en la prenda que nosotros queremos, que tenemos en la cabeza, aquí significa que, bueno, pues que ponemos aquí más anchura, menos anchura, alargamos, acortamos, podemos cambiar el escote, podemos hacer cortes y dividir el patrón en más partes, todo esto forma parte de la transformación de un patrón hasta llegar a la prenda que tú quieres. Y, por último, eh, cortaríamos la tela y la confeccionaríamos. Esta última parte es algo que, por ejemplo, un patronista eh, pues no hace porque su, su papel en la empresa es hacer los patrones y, sin embargo, evidentemente nosotras queremos ser capaces de hacer todo el proceso. Y cuanto antes lleguemos a la parte divertida, que es transformar y después cortar y coser, mucho mejor. Por tanto, en resumidas, eh, para resumir, la clave eh, para evitar tener que o sea, la, la clave para que eh, el patronaje no sea una cosa tediosa, aburrida, complicada en la que nos atasquemos, es pasar lo más rápidamente posible a la parte creativa y divertida y ahorrarnos el proceso de crear un patrón base con todas las medidas particulares de una persona, niño, niña, mujer, quien sea. Y bueno, si tienes alguna pregunta sobre todo esto que te acabo de explicar, por favor déjala en los comentarios que yo la, eh, la contestaré. Siempre contesto todas, os leo, os respondo. Y bueno, quiero recordarte que voy a seguir eh, compartiendo contigo vídeos y también contenido de valor. Si no quieres perderte nada... Sígueme eh, en YouTube o en las redes sociales donde me estés viendo y también puedes eh, unirte a mi comunidad a través de tu email y recibir por email todas las cosas que comparto, que ofrezco, que enseño y eh, así no perderte nada. Eh, y seguiré hablando de, de esto, ¿no? de, cómo, de cómo usar tu pasión por la costura tu hobby para conectar con tus peques, eh, ya seas mamá, ya seas abuela, para dejar en ellos un recuerdo imborrable que les va a acompañar al resto de sus vidas. Y porque a ti lo que te gusta es coser, igual que a mí, y ya que vamos a hacer algo que nos apasiona, que nos gusta, que nos recarga de energía, que nos motiva, que nos hace descansar, si además podemos hacerlo dando amor a los demás o involucrando a los demás en el proceso, pues... No sé, mejor que mejor. A mí me parece que no hay eh, nada más bonito, ¿no? ni más chulo que esto. Y nada más, hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo.